Soy Antonio Aranda Ramos, investigador predoctoral de la Universitat Autónoma de Barcelona, donde desarrollo mi tesis sobre nanomedicina contra el cáncer. La nanomedicina pretende aportar una estrategia terapéutica alternativa para ciertos tipos de cáncer que siguen resistiendo a terapias convencionales como la quimioterapia, que además pueden conllevar efectos secundarios muy importantes. Nuestra investigación se basa en el uso de nanopartículas, unos objetos con una dimensión al menos un millón de veces inferior a un metro o diez mil veces inferior al diámetro de un cabello humano. Según su origen a nivel químico y sus propiedades físicas nos permiten, por ejemplo, usarlas para calentar localmente el tumor para destruirlo o cargarlas con fármacos para mejorar su direccionamiento hacia el tumor, reduciendo los efectos secundarios y mejorando la eficacia de los tratamientos tradicionales. Los primeros resultados ya han sido divulgados en eventos científicos nacionales e internacionales, suscitando un gran interés por parte de la comunidad científica y organismos de gestión de patentes. Durante los últimos dos años hemos testado in vitro dos tipos de partículas, unas hechas con hierro y oro y otras de dióxido de silicio, en su diseño más simple, y comprobado que son seguras para nuestro organismo. Durante el próximo año mejoraremos la eficacia de nuestras nanopartículas para dirigirse y tratar a las células cancerosas, dejándolas sanas sin afectación. Al aunar nuestra perspectiva biológica a la de los grupos de investigación en física y química con los que colaboramos, creemos aportar un nuevo estándar para la robusta caracterización de nanomateriales y su seguridad. La financiación que ofrece la convocatoria de contratos de la Fundación Ford Motor Company España y Apadrina la Ciencia me permitirá acabar los últimos meses de mi doctorado y publicar los resultados obtenidos en artículos y eventos científicos de impacto.